que yo no me enojo con toda la gente que odia mis temas porque aprendí una cosa en la vida y darle respeto tal que no respeta pero no me piden que no los critique a eso le debo dar una objeción y es que respeto lo a tener que cortar toda mi libertad de expresión respeto es aceptar que otro piensa distinto y escuchar tu explicación en vez de escuchar tu prejuicio no decir censúrenlo y repórtenle el vídeo mejor contraargumentar si es tan falso lo que digo oh en el y nadie es 29 si ves los yokis flotando apaga el fuego que ya hierve nah. No es que ellos sean fuertes, sino que usan el estado para censurar A la gente cuando George Orwell se entere de esto la cabeza se va a agarrar Él escribió una advertencia y ellos te usaron de manual Te dicen fascista voz para que no puedas pensar que los fascistas son ellos Por eso es su modo de actuar Ahora escucha mi canción, escucha lo que te cuento, si no piensas como yo, refuta mis argumentos, pero si me censuras, sos fascista completo, estás obsoleto, paleto, no me faltes el respeto. Ahora escucha mi canción, escucha lo que te cuento, si no piensas como yo, refuta mis argumentos, pero si me censuras, sos fascista completo, estás obsoleto, paleto, no me faltes el respeto y mucho menos por decreto. Chao. Quieren imponerte su forma de ver el mundo Y disfrazan de buenismo, su fascismo furibundo Se respaldan de organismos estatales inmundos Y de financiamiento no les falta a ninguno Si en público los criticas seguro que quedas mal Aunque lo que digas esté bien justificado Han impuesto en los medios esa falaz moral Ellos supuestamente promueven los derechos humanos Y a la hora de la verdad defienden a los delincuentes Al que roba, al que secuestra, incluso a los que matan gente Defienden violadores, terroristas Mas no pienses que si sos un laboral a vos van a defenderte, a vos solo te quieren para que pagues impuestos y que ese dinero pase por sus porosas manos. ¿Cómo se queda? Buena parte de esa plata para ellos nunca será suficiente ni se verán resultados.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 Durante años en el rap escucha hablar un montón de que este género se basa en la libertad de expresión de que al que piensa distinto se le respeta su opinión hasta que llegó el intolerable o sea neradroso. Dijeron que no pueden respetar mi contenido pues mis mensajes de odio y mis argumentos vacíos que no puedo criticar a ciertas cosas sus amigos entonces estoy hablando sobre un tema mío que ni siquiera había salido y es que no importa si lo que yo digo está bien o mal y saben que pienso distinto me quieren prohibir hablar pues si no gastan tiempo en escuchar antes de criticar y imaginar que razones no se tengan que formar, que lean, que estudien, que vean un documental, que una conferencia de tres horas la escuchen hasta el final, que algo refuten por sí mismos, puedan pensar, que no repitan lo que la TV les acaba de enseñar. Como zombies en la televisión. Ahora escucha mi canción, escucha lo que te cuento, si no piensas como yo, refuta mis argumentos, pero si me censuras, sos fascista completo, estás obsoleto, paleto, no me faltes el respeto, ahora escucha.